El título de la conferencia es eh, Entertainment Business, la era de la disrupción. Eh, yo siempre he dicho que si no te gusta el cambio casi mejor búscate otro sector para trabajar porque este es un sector que realmente es muy dinámico y cambia constantemente. La industria del entretenimiento ha evolucionado muy de la mano de la tecnología. Eh, realmente eh, siempre hemos eh, querido consumir eh, bajo demanda. En la época de los videoclubs, íbamos al videoclub, alquilábamos una película porque lo que queríamos era ver ese determinado contenido a la hora que quisiéramos y en el momento que quisiéramos. La tecnología ha ido también facilitando eso a lo largo de los años. Eh, la clave estará en, en los contenidos y en poder transmitir a sus consumidores lo que llamamos sensación de saciedad. No se trata de tener eh, todo sino de tener suficiente, o sea, tener que el consumidor tenga la sensación de que tiene siempre contenido fresco y disponible a cualquier momento, variado y que cambia cada semana.